Hello and welcome to the Or Gain It Health Revelations YouTube channel. This guy is Robert Lee's from New Zealand. He has transformed his life with converting to natural health and wellness. He studies plant-based medicines and really wants to help others find high quality and escape the chains of overgrown, prioritized pharmaceuticals that often provide long-term side effects. Me llamo Mary M. Robert Spa demasiado chica descubrió cómo puede usarme para decir algo de verdad y mostrarle una tecnología probada que está mejorando su vida y nos encanta que nos hayas descubierto queremos entregar información útil y genuina ahora vamos a entrar en el video de hoy neutrogena es el desarrollo innovador en Neutropics. pilas que no requieren receta médica a través de extensos estudios clínicos la investigación ha identificado dos compuestos naturales clave que cuando se consumen juntos, tener efectos notables en el cerebro y la función cognitiva. No sabes qué es un nootropic? La era de las drogas inteligentes y los nootropics es aquí. Un nootropic es una sustancia que puede aumentar la memoria, concentración, motivación y humor, o casi cualquier cosa que esté relacionada con la cognición, y pensé. Los beneficios de Neutrogen incluyen Impulsar la memoria Mejorar el enfoque y la concentración Aumentar la velocidad de procesamiento del cerebro Calma los nervios y la ansiedad Neutrogen Se fabrica bajo las pautas de GMP Con nuestra instalación registrada en la ciudad de Estados Unidos de algunos de los mundos más autorizados Salud Y la ciencia Profesionales que se puede encontrar en la descripción de este video. Nuestros creadores aman estas cosas, y en general, tiene un 5 de 5, cliente, calificación de estrellas. Y es usado por muchos de los mundos, la mayoría de los triunfadores líderes ya están listos. La mezcla es muy respetada, y probarlo por ti mismo es muy